Hoy dice que Slipknot es rock, chaval. Yo me no creí, yo flipaba tío. Digo, Slipknot rock, pero si Slipknot es re todos, tío. Pero que dice. es ri, es ri, Y después decía que ACDC era heavy. Tío, eh. Vaya. Dios Sí, sí, sí. En esta canción hemos sucumbido al metalcore. Considero esta la más épica del disco. Es la primera canción que hicimos en este disco. Hypocritical is addressed to all the hypocritical people that we can find in our lives. <risa> en esta canción hemos intentado introducir un estilo más moderno. Esta canción me recuerda a momentos solitarios de mi infancia. Me recuerda a sonidos orientales. Terminal Rain es una crítica sobre cómo las personas siempre complain, pero no hacen nada para mejorar nuestra sociedad. Para mí esta es muy emocionada. Es la más complicada de tocar del disco. Pause is a pause in the album. It divides two sections. Yeah.